hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo video. yo soy carlos vallejo del canal de Tinochet Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar el problema de la pantalla negra del iphone aquí como podemos observar tenemos nuestro teléfono con la pantalla negra y esto es un inconveniente porque no tenemos acceso al teléfono no importa si presionamos el botón de inicio no importa si presionamos el botón de power tantas veces como deseemos simplemente no podemos entrar en el teléfono les voy a enseñar un método súper fácil y súper sencillo para que puedan solucionar el este inconveniente, así que comenzó. Para solucionar este problema, este inconveniente, vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare Rayboot. Toda la información va a estar en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan y obtienen una licencia. Luego de esto, vamos a ejecutar el programa como administrador. Le damos clic derecho en el icono y le damos clic donde dice Ejecutar como administrador. Cuando lo ejecutemos, ya acá el programa nos debe detectar el teléfono en el modo DFU. Esto quiere decir que el teléfono se encuentra muy probablemente en este modo Pero de igual manera podemos solucionar el inconveniente de la pantalla negra Si no se encuentra en el modo DFU o si en este caso Redux no detecta el teléfono ya nos toca entrar en el modo recuperación, aquí el mismo programa con tan solo un clic nos da la opción de entrar en el modo recuperación, claro que también van a tener la alternativa de entrar en el modo recuperación mediante los botones físicos del iPhone, una vez que nosotros estemos en el modo recuperación con el icono de la computadora en nuestro teléfono o ya en el mismo modo DFU con la pantalla negra vamos a poder solucionar este inconveniente, acá le damos clic donde dice empezar al botón verde para poder reparar el sistema operativo, que en este caso se trata de un problema de software Aquí el programa de Red nos da dos opciones, que es la reparación estándar para mantener la información en nuestro teléfono, pero también nos da la opción de la reparación avanzada. Nos soluciona el problema en caso tal de que la reparación estándar no funcione, pero nos restaura todo el iPhone de fábrica. Vamos a perder toda la información, pero con una copia de seguridad vamos a poder recuperarla sin ningún inconveniente. Ya aquí escogen el método que ustedes prefieran. Yo para este ejemplo voy a utilizar la reparación estándar y ya luego de seleccionar la opción le dan clic al botón azul. Ya posteriormente lo que viene siendo el programa de Rayboot se va a encargar de descargar el sistema operativo. En este caso va a descargar la última versión compatible con el teléfono conectado. A continuación le damos clic acá donde dice iniciar reparación estándar. Una vez que el sistema operativo haya sido descargado, lo que va a hacer el programa de Reboot es verificar que el archivo descargado o seleccionado corresponda a la última versión y que esta misma versión Apple la esté firmando. Ya acá a partir de este punto va a iniciar la reparación del sistema, va a reiniciar el teléfono, se va a iniciar con el logo de la manzana de Apple y va a comenzar a cargar una barra, una barra de carga una vez que aparezca la barra de carga simplemente vamos a esperar a que el proceso finalice este procedimiento puede tardar varios minutos dependiendo de la velocidad del internet y de nuestra computadora entonces aquí esperamos a que este proceso finalice para verificar que efectivamente se logra reparar el sistema operativo y para verificar que el problema de la pantalla negra se soluciona sin ningún inconveniente y listo chicos, fíjense que ya luego el teléfono, el iPhone se va a reiniciar por última vez aquí ya el programa de reboot nos indica que la reparación estándar fue completada con éxito y ya simplemente esperamos a que se reinicie para verificar que mantenemos la información que previamente hemos tenido en nuestro teléfono y bueno fíjense, ya aquí simplemente presionamos el botón de inicio colocamos nuestra contraseña, aquí se va a encargar de actualizar a la última versión ¿okay? y listo, fíjense que ya aquí el teléfono se reinicia una vez más colocamos el código, la contraseña y aquí como pueden observar nos indica que la actualización ha sido completa le damos en continuar aceptamos los términos aquí bueno configuramos en este caso eh, lo que viene siendo la wallet si es necesario compartimos o no el análisis con los desarrolladores seleccionamos un tamaño y ya simplemente le damos en empezar y aquí como pueden observar tenemos tanto las aplicaciones instaladas como los widgets como absolutamente todo super fácil, super sencillo y todo gracias a nuestra herramienta de Reboot. así que nada el video yo se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal TNR Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión, muchas gracias y hasta pronto, bye bye We'll